En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS-13, Acción por el Clima. Inundaciones, sequías, huracanes más intensos, retroceso de los glaciares. Estos son solo algunos de los efectos del cambio climático que ya se sienten en América Latina y el Caribe. Otros, como el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, serán incluso irreversibles durante miles de años. Entonces, ¿llegaremos a tiempo para minimizar su impacto? La aspiración de Naciones Unidas en la llamada época de reconstrucción de las economías tras el COVID-19 es lograr avanzar en planes de recuperación que puedan dar forma a la economía del siglo XXI, para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente. De hecho, señalan que para abordar la emergencia climática, los planes de recuperación posteriores a la pandemia deben propiciar cambios sistémicos a largo plazo, que cambien la trayectoria de los niveles de co 2 en la atmósfera. Sin embargo, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicado en agosto de 2021, pone una dosis de realismo a esos anhelos, al afirmar que muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. En la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también llamada COP26, realizada en la ciudad de Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, estos antecedentes estuvieron sobre la mesa, así también como la evidencia inequívoca que el cambio climático ha sido producido por los seres humanos. En este contexto cabe preguntarse ¿Qué supone lo práctico de la emergencia climática? ¿Qué ha hecho Chile en torno a esta situación? ¿Cuánto se avanzó en la COP26 en las materias más urgentes? ¿Qué se requiere en términos legislativos para abarcar esta crisis medioambiental? que pueda afectar irremediablemente nuestra cotidianidad? Para intentar responder estas preguntas, conversaremos con Laura Gallardo Klenner, doctora en Meteorología Química en la Universidad de Estocolmo, profesora titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y autora líder del sexto informe de evaluación ar 6 del panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC. Laura, ¿qué significa en lo práctico que el mundo está viviendo una emergencia climática? El cambio climático llegó, nos está acompañando de una manera muy drástica en todos lugares. En todos los lugares hemos visto eh, situaciones no solo en Bangladesh o en o en Chile, sino que también las hemos visto en Alemania, las hemos visto en Francia, en Suiza, en Bélgica, etc. En Estados Unidos ciertamente hace un buen tiempo. Y todas estas condiciones significan que estamos en una condición extrema de mucha vulnerabilidad frente a los cambios que estamos observando y por lo tanto estamos en una condición de peligro frente a los cambios que está sufriendo el clima, y, por lo tanto, las condiciones en que vivimos. En el caso de Chile, ¿cómo se expresa esa emergencia climática? Se expresa de múltiples formas. Hay fenómenos físicos, como hemos visto esta sequía, ¿no es cierto?, tan extendida en el tiempo y en el espacio, eh, que nos ha afectado por más de 10 años ya, que está poniendo... Eh, eh, en condiciones extremas, por ejemplo, eh, la, la, el acceso a agua dentro a lo largo de Chile continental, en la parte donde está más poblado el país, y, y eso no es solo el fenómeno físico de la falta de agua, sino que también dispara, gatilla, otros elementos como la conflictividad en torno al agua. Eh, nos pone contra la pared respecto de la gobernanza que tenemos en el agua y por lo tanto requiere de nuevas formas de, de adoptar nuevas formas de gobernanza para poder abordar estos problemas. Entonces, los problemas del cambio climático no es solamente que llueva más o llueva menos, ¿eh? sino que es un problema de cómo nos ponemos de acuerdo para enfrentar el problema y cómo podemos abordar. Eh, las maneras en que podamos eh, mantener ciertas condiciones de vida que no son necesarias. A propósito de, de todas las situaciones que usted describe, varias comunas del país han declarado el estado de emergencia climática para sus ciudades, sin embargo, esto no ha ocurrido a nivel nacional. ¿Por qué cree que todavía no se ha dado ese paso? Buena pregunta. Yo creo que hay... Eh, hay una parte de la discusión que tiene que ver con qué significa declarar una emergencia. Una emergencia, ¿no es cierto? Nosotros solemos eh, asociar eso a hay que llamar a los bomberos porque hay un incendio, ¿cierto? Pero una vez que llegan los bomberos, si es que hay agua disponible, eventualmente se apaga el incendio. Y eso tiene como una acción inmediata y rápida. Y una de las cuestiones que requiere el cambio climático es ciertamente enfrentarlo de manera... Rápida. Ya hemos perdido décadas. Tenemos muy poco tiempo y tenemos que enfrentarlo rápido. Pero no basta con una acción puntual, sino que es una, una acción que debe ser sostenida en el tiempo. Y esa acción sostenida en el tiempo, quizás esto de la emergencia, hay gente que le hace un poquito de, de, de, de shock. Pero la verdad es una emergencia, solo que la acción frente a esa emergencia requiere. Una acción permanente que nos va a comprometer esa acción por las próximas muchas décadas. Y el cambio climático en muchos aspectos ya no solo va a durar, unos, en el mejor de los casos, no solo un par de décadas, va a durar probablemente los próximos cientos de años, los impactos que estamos viendo, por ejemplo, sobre el océano. Entonces, eh, ¿por qué no se ha hecho? Puede ser un poquito de, de, de, este, de este burrito... Eh, intelectual, pero también creo que hay eh, elementos de, de rechazo, de, de, de no querer uh, asumir lo que eso significa, porque es en el fondo como asumir una pandemia, ¿eh? es una, es una, significa poner los recursos del Estado, poner eh, eh, no solo del Estado, del sector privado también para enfrentar la pandemia, significa cambiar nuestra manera de funcionamiento como hemos venido funcionando durante las últimas décadas, incluso los últimos 200 años. Y esos cambios son tan profundos y tan eh, sobrecogedores, si uno quisiera decirlo así, que requiere de una voluntad política y de una capacidad de decisión que quizás hoy día no está todavía presente. Pero mientras más nos demoremos en tomar las medidas Peor va a ser, digamos, cada vez es más caro, cada vez es más difícil, cada vez es más conflictivo. Múltiples incendios forestales, inundaciones, olas de calor e intensas sequías evidencian los estragos que está dejando la crisis climática en el mundo. y Los expertos advierten que el tiempo para revertir esta situación se nos está acabando. Es por eso que todos los ojos están puestos en Glasgow, Escocia, donde se desarrolla la COP26. Si bien en la COP26 no se firmó un nuevo acuerdo, se ha dicho que esta instancia marca el inicio del fin de la era del carbono. ¿Está de acuerdo con esa aseveración? ¿Por qué? Eh, yo creo que efectivamente, si uno quiere ver el vaso medio lleno, hubo algunos avances. Por primera vez se habla de sacar el, el, el carbono de, de circulación. Eh, eh, y, y por lo tanto los combustibles fósiles. Eh, si, si era face out o face down, eh, ya es otra cosa, ¿no? Esta, esta nomenclatura y estas palabras es distintas. Ahora, eh, la promesa es que para el próximo año, para la próxima COP, ahí sí vienen estos compromisos realmente, compromisos, ¿eh? en letra, eh, eh, en papel... Eh, con compromisos de, de, de recursos para poder hacer las transiciones energéticas y no solo las transiciones energéticas, las transiciones sociales que requerimos para poder enfrentar los problemas. La vulnerabilidad no es un problema solo de cambiar a energía eólica o energía geotérmica o energía solar, como lo estamos haciendo, sino que aumentar las tasas, mantener esos cambios y también cambiar la sociedad de tal manera que pueda Mejor enfrentar estos problemas, y eso pasa por cómo nos gobernamos, por la gobernanza que tenemos, por la participación ciudadana de verdad. En esa línea, en la COP26, Chile anunció que se integraría a la llamada Alianza contra el Carbón, la Powering Pass Coal Alliance. ¿Cómo evaluaría sí. este hito? una de las medidas que, que se ha requerido hace mucho tiempo es el poder ponerle un precio al carbono. ¿Cuáles son estas, en lenguaje de economista, estas externalidades negativas, no es cierto, al uso de combustibles fósiles, que son carísimos? Pero cuando uno paga un litro de encina o cuando uno paga eh, por gas lo que está pagando es, de alguna manera, el, el costo del traslado de estos combustibles fósiles hasta Chile, pero no está pagando por lo que nos cuesta en salud, no está pagando por lo que nos cuesta en cambio climático. Y, y mientras eso no sea así, va a ser difícil que este sistema eh, basado en, los, eh, en el capital reconozca eh, el, lo que esto está costando y por lo tanto Chile desde hace tiempo como país viene eh, promoviendo el hecho de que exista una un precio del carbono y en eso ha habido resistencia, eh, hay, hay, hay resistencia y hay cuestionamiento respecto de cuál es ese precio. Pero eh, esta, esta suma, este esfuerzo es una suma más de Chile frente a ese tipo de esfuerzos que van por ponerle un precio al carbono, por avanzar en la descarbonización y por acelerar la descarbonización. Que entre otras cosas, en el caso de Chile, es un excelente negocio, ¿no es cierto? Porque tenemos un potencial de producción de energía eh, renovable no convencional, solar, eólica, geotérmica, etcétera, mareo motriz, la que usted quiera, y, y vamos a, para nosotros es un, es, un, es un potencial beneficio, ¿no es cierto?, el aumento de las energías renovables en Chile, no, no, es, solo, no, no es que los empresarios se hayan puesto verde, es, es que es un buen negocio. Y, y yo creo que para Chile efectivamente pasar de ser dependientes de terceros, cuartos y quintos para tener energía a tener energía propia que producimos nosotros es un problema de independencia también que es muy crucial. En ese sentido, usted ya lo ha esbozado en su respuesta anterior, pero ¿cuál vendría siendo el rol de las energías renovables y del hidrógeno verde para el futuro del país? Mira, en el caso, en el caso de las energías renovables no convencionales como las que anuncié antes, eh, energía solar, energía eólica, energía mareomotriz, energía geotérmica e incluso eh, simples bombas de calor, ¿no es cierto?, de poder sacar un poco de la energía, de, de, la, de la diferencia de temperatura que hay tierra abajo versus lo que usamos en las casas en distintos lugares de Chile. Eso, por supuesto, que eh, significa más independencia, significa más acceso a energía. Eh, hoy día el acceso a la energía, y, y por eso voy a ir luego al tema del, del hidrógeno en cualquiera de los colores que se presentan, ¿no? eh, Una de las cosas que ocurre con la energía es que está muy centralizada. Está centralizada su distribución, quien es propietario de la energía, quien vende la energía. Eh, una buena cosa que ofrecen las energías renovables no convencionales es que son de una escala que probablemente permite el acceso en lugares como, no sé, coyaique para decir algo, ¿no es cierto? O, o podría ser eh, en lugares más remotos o en lugares eh, eh, caracterizados por mucha pobreza energética, esta incapacidad de los hogares, ¿no es cierto?, de alcanzar ciertos estándares mínimos para cubrir las necesidades energéticas, para poder cocinar, para poder calentarse, para poder enfriarse en el verano en algunos lugares. Eh, y para poder tener viviendas eh, suficientemente aisladas que permitan eh, usar esa energía dentro de los hogares y no calentar pajaritos en el caso del invierno. La gracia es entonces de estas energías renovables no convencionales que pueden, por una parte, eh, efectivamente, eh, se puede acceder de una manera distinta, puede ser más localizada o más regionalizada la distribución de la energía. La energía provista por hidrógeno así llamado verde, es decir, un hidrógeno que se produzca no combustible, con combustibles fósiles, ¿no es cierto? Producir eh, energía a partir de hidrógeno se puede, el problema es que muchas veces uno encuentra que al final se están subsidiando eh, energías sucias para pa, pa, pa promoverlo. Aún si uno usase, que es aparentemente la propuesta, ¿no es cierto?, usar eh, eh, energía solar, o en el caso de la minería, por ejemplo, de la gran minería del cobre en el norte de Chile, o bien usar agua para generar energía de tal manera tal manera de producir eh, hidrógeno verde, uno de los, eh, eso estaría bien, el, el problema va a ser quién es dueño y quién reparte esa energía de nuevo. Eh, eso tiene algunas limitaciones mayores en términos de distribución y acceso a, a la energía, que no es un, que no es un tema menor. Ahora, aparentemente, ciertamente Chile tiene, dado que tiene estas fuentes de energía alternativa, tiene una posibilidad de hacer, eh, de acceder y producir hidrógeno así llamado verde. Y yo creo que en algunas cosas va a ser así, eh, la gran minería del cobre aparentemente es más que factible, pero me pregunto si esa es la mejor alternativa cuando uno está hablando de distribución de energía Hacia lugares como Coyhaique, o Temuco, o Padre de las Casas, o eh, Valdivia, o qué sé yo eh, Los lugares de, del centro sur de Chile, en la parte sur de Chile Donde tenemos un problema de pobreza energética muy salvaje, ¿no es cierto? Que se expresa, entre otras cosas, en, en unos niveles de contaminación atmosférica enormes No solo en el invierno, sino que a veces también en condiciones eh, más, más cálidas eh, y donde tenemos la expo una exposición enorme de gente a niveles de par material particulado por quema de leña y donde requerimos rápidamente cambiar las fuentes eh, de energía. Entonces ahí hay que preguntarse también por el acceso y la distribución. Ese es un, es un pero eh, un poco mayor para algunos tipos de energía que otros. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la Tierra. Atmosfía. Las acciones humanas llevaron al aumento de la temperatura media del planeta en 1,1 grados Celsius, con daños irreversibles. Sin embargo, las proyecciones del IPCC no son nada alentadoras. La temperatura del planeta alcanzaría sobre los 1,5 grados cerca del 2030, una década antes de lo previsto tres años atrás. Usted fue autora líder del sexto informe de evaluación AR6 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, que fue calificado por el secretario de la ONU, Antonio Guterres, como un código rojo para la humanidad. ¿Cree que la extensa evidencia mostrada en ese documento está siendo tomada en cuenta por los principales países emisores de CO2? Yo diría que sí. Eh, la, la pregunta no es si la toman en cuenta. Bueno, de hecho, eh, una de las buenas cosas de la COP26 es que efectivamente la cop 26 en su documento final no solo aceptó y le dio la bienvenida en lenguaje eh, eh, diplomático a, a, a, al informe sino que lo pone en su texto y por lo tanto determina para eh, para las acciones políticas de los gobiernos determina eh, cuestiones que incorporan debidamente el, el informe o en buena medida ese informe el problema es que a veces nos quedamos ahí ¿eh? Eh, desde la aceptación a la implementación hay una distancia grande es como del dicho al hecho no eh, es, es, es un equivalente a lo mismo eh, yo creo que hay conciencia hay científicos de alto nivel hoy día de vuelta en el gobierno de Estados Unidos hay científicos de alto nivel hoy día involucrados en China que saben perfectamente de qué se trata esto el problema es desde esa eh, incorporación del conocimiento, desde ese entendimiento, ¿qué es lo que hacemos? Y es ahí donde hemos quedado corto. No creo que en, los en las altas esferas de toma de decisiones haya faltado información. Lo que ha faltado es más bien la voluntad política de hacer los cambios, de introducir los cambios que son necesarios en términos de nuevas eh, formas de energía, de nuevos modos de participación, de... de de poner en duda, de poner o de cuestionarnos el cómo consumimos y cómo vivimos. Eh, esa es la parte que, que ha fallado. Hay otra gente que quizás se resista al conocimiento, que se asusta, que qué sé yo, pero esa todavía parece ser minoritaria, aunque en Chile también ha aparecido este tipo de gente que ¿no es cierto? niega la ciencia y dice, no, eso yo no lo creo, hay opiniones diversas. Cuestión que en este caso no es el... Eh, no, no, no, es, no es eso, ¿no es cierto? La, la, la evidencia es contundente, abrumadora, diría yo. Es tanta la evidencia que hoy día hablamos de irrefutable. Eh, y para, que, para decir en ciencia, usar la palabra irrefutable en ciencia, eh, tiene que ser muchísima la evidencia. ¿eh? Es como que la Tierra es más una esfera que, que, un, que, que un plano, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Es la misma discusión, ¿no? es decir, a la ciencia... Eso, eso lo muestra. Pero las acciones, las acciones políticas, la voluntad política, porque esto tiene, esto no es gratis, en el sentido que tiene costos, son cambios. Eh, las cosas no se pueden seguir haciendo como las hacíamos. Eh, no puede ser eh, que el, el, el crecimiento económico tenga como un, una externalidad negativa los impactos sobre los sistemas ecológicos, ni a escala local, ni regional, ni global. Tenemos que incorporar esas cosas y eso significa a veces que hay negocios que tienen que cambiar, hay costumbres que tienen que cambiar, eh, hay modos de consumo, de modos de vida que tienen que cambiar. Y eso no es trivial, eso no es fácil, y además puede ser políticamente medio, medio en contra, ¿no? Puede ser así difícil de, de convencer que el hecho de que tengamos... Eh, que tengamos gente que, que, que tenga que cambiar sus consumos, que no tenga que cambiar su, su closet todos los años, ni cambie de auto todos los años, o que tenga que bajarse del auto para subirse a transporte público. Eh, todas esas cosas son cambios difíciles y son cambios que requieren de todos y todas. Por supuesto, mucho más de quienes consumimos más. Y son sociedades desiguales que también tienen que ir cambiando. En ese sentido, siguiendo con esta línea de acción por el clima, usted ha señalado que aún tenemos tiempo y factibilidad geofísica para evitar impactos peores relativos al aumento de la temperatura del planeta. Así es. ¿Qué acciones en términos de políticas, estrategi estrategias o planes nacionales se deberían poner el acento para justamente ir en esta línea? En nuestro informe del IPCC no indica los cómo. Esos vienen dos informes más, no es cierto, que están por salir, eh, que indican un poco más respecto de caminos posibles, de caminos eh, factibles. Pero en cada uno de nuestros países efectivamente se han ido tomando medidas. En el caso de Chile está, por ejemplo, está, esta idea de la carbono neutralidad al 2050. Es muy importante que las acciones que ahí se estipulan tengan un seguimiento anual, ojalá, ¿no es cierto?, y que los avances sean concretos. Eso pasa por cambio en la matriz energética, eso pasa también por la participación ciudadana, porque esto, esto no va a cambiar porque alguien decreta que esto va a cambiar, ¿no es cierto?, No, para esto se, efectivamente se requiere mucha más democracia, en el sentido de que los ciudadanos y las ciudadanas podamos ser partícipes de las acciones se requieren acciones a nivel comunal se requieren acciones a nivel barrial se requieren eh, acciones hogareñas en el sentido de lo que consumimos de lo que comemos de lo que no comemos de cómo vamos cambiando esas prácticas y como digo eso no es igual para todos porque hay quienes tenemos que cambiar más que otros no es cierto eh, el que alguien ABC1 deje de comer carne puede ser una buena contribución. El alguien, que un alguien de C, D, e, OEF, cambie sus su modos alimenticios, quizás todavía es detrimental para su salud, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo en todas partes, eh, y tiene que ser adecuado, tiene que ser cambiado. Y para eso se requiere efectivamente una ciudadanía. Eh, aunque suele trillado, que esté empoderada, que conozca, que sepa, que se involucre, eh, que, que tenga la capacidad de actuar. Y para eso tiene que estar informada, para eso tiene que tener acceso a la educación, por ejemplo. No, no, esto, no es, esto no son cambios triviales, esto no, es, esto no es lavar la lechuga bien como en el caso de la cólera. ¿Eh? esto es mucho más profundo, esto va mucho más allá y probablemente la mitad de las medidas que tenemos que tomar todavía tenemos que generarlas, crearlas, pensarlas. Pero dos cosas esenciales: cambio de salir de la dependencia de los combustibles fósiles, eso es número uno, número y número dos, la participación ciudadana en todos los niveles, estos sistemas de decisión a partir de elites. Eh, eh, no dan, no da del ancho para el nivel y la profundidad y la amplitud de los cambios que tenemos que formular. Y por eso es tan relevante que la gente joven se sume, que los niños se sumen, que todos nos sumemos. Eh, esto no se va a decidir en alguna conferencia en dónde va a ser la próxima, en, eh, eh, se hablaba o, o se propuso, ¿no es cierto?, Egipto. No va a ser en Cairo necesariamente, esto tiene que ser en La Pintana, en Bajos de Mena, en que en Valdivia, en Arica, en Putre, en, en, en Timbuktu, en, en, en todas partes del mundo. Esto no es, no es un cambio de, de, de arriba para abajo, esto tiene que ser también, porque eso no excluye la responsabilidad de, que tiene, de quienes tienen eh, capacidad de decisión hoy día, sino que requiere... También de la participación de los ciudadanos, las ciudadanas, de todo el mundo, de todas, de todos, eh, de las mujeres, de, de todas las personas que han estado muy ausentes de la toma de decisiones hasta hoy día. Y ese es uno de los cambios que tenemos que abordar. Y es una posibilidad, es un enorme desafío. La humanidad no ha tenido un desafío de esta magnitud antes, pero tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos que tener la voluntad de hacerlo. En cuanto a la labor del Congreso y a la luz de la uh -huh. próxima legislatura, ¿qué materias deberían estar en los primeros lugares de una agenda ambiental legislativa? Bueno, desde ya tenemos la ley de cambio climático que está ahí un triste de ser aprobada, pero que todavía no ha sido, eh, eh, o sea, ya salió de la, del, del, del, del Senado, ahora ya pasó a la Cámara, tenemos que darle prioridad a eso. Ahora, si eso no fuese así, yo espero que lo primero que haga el próximo gobierno, si es un gobierno adecuado, es lanzar esa ley. Ese es un elemento. Otro elemento tiene que ver cómo ponemos los recursos del Estado para hacer estos cambios, cómo, cómo nos coordinamos como sociedad. Y al Parlamento le va a tocar... Conversar Va a ser una, una conversación bien difícil, ¿no es cierto? Porque quedó un parlamento, particularmente una, una, una, una cámara alta, muy uh, polarizada, y vamos a tener que ser capaces de ponernos de acuerdo. Esto, esto no, es, no es un problema de si usted es de izquierda, de derecha, de, de, de, no sé, de cualquier parte. Este es un problema de todos y todas. La sequía nos pega a todos. Es cierto que a algunos les pega más que a otros por ahora. Pero miren nomás lo que ha pasado en Alemania, ¿no es cierto?, estos países eh, supuestamente desarrollados, y miren las catástrofes, miren cómo están empezando a gastar cada vez más, porque esto nos va a costar mucho más en la medida que no hagamos las cosas. Así que al, al, al Parlamento, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, les va a tocar llevar adelante, proseguir con estos procesos de cambio profundo que son necesarios, eh, y, e insisto, no es un problema de, de necesidad porque usted es de izquierda o de derecha, porque, no, es un problema de cómo enfrentamos este tipo de situaciones tan extremas, tan costosas, tan trágicas a la larga. Estamos hablando de nuestra supervivencia como especie, la nuestra, y de cómo convivimos con el mundo. No es trivial lo que estamos hablando, no es tontera lo que estamos hablando, requerimos de la contribución de todos y de todas, desde todas las vertientes de pensamiento, pero claro, se requiere sobre todo tener pensamiento primero. En Chile, por ejemplo, la educación ambiental tiene un enfoque transversal que reconoce valores y conceptos idóneos para desarrollar habilidades y actitudes de convivencia armónica entre las personas, su cultura y el medio biofísico circundante. Y justamente en torno a esta preparación que requiere la humanidad para enfrentar la emergencia climática da la impresión por lo que uno observa en el comportamiento ciudadano que la humanidad parece no estar preparada para enfrentar la emergencia climática a pesar de todas las evidencias que usted ha puesto a la luz en esa línea qué rol le confiere a la educación ambiental tanto a nivel escolar como universitario para tratar de abordar este aspecto Es crucial la educación, evidentemente. Ahora, eh, yo no sé, la, la gente, si está preparada o no está preparada, lo vamos a tener que enfrentar de todas maneras. Hoy día las distancias que recorren mujeres en, lugar, en ciertos lugares de África han aumentado para alcanzar el agua, de tal manera que ahí hay un enfrentamiento ya de la crisis climática. La, la sequía, ¿no es cierto?, que nos está apaleando hoy día en Chile Centro Sur, que nos tiene usando aguas subterráneas eh, cuya magnitud y calidad, y, o, o, o más que la calidad, cuya renovación no conocemos bien, son cuestiones que tenemos que enfrentar ya, que ya las estamos enfrentando. Entonces, queramos o no, ya estamos enfrentando la situación. En, mientras nos abordemos el problema de fondo, no hay medidas paliativas que vayan a servir en el largo aliento. Las, la, los problemas son complejos, requieren soluciones complejas, y para, que, y para poder encontrar buenas soluciones a los problemas complejos, uno requiere más inteligencia. Pero no en términos de la elite, sino de una inteligencia que esté más repartida. A punta de leceras no vamos a enfrentar el problema, ne requerimos de mucha más inteligencia, pero una inteligencia que esté mejor repartida. Y para que esté mejor repartida, requerimos usar los talentos. La buena educación es una cosa fundamental a nivel de niños, a nivel de jóvenes. Lo, lo que hacían ingenieros, yo soy profe de la Escuela de Ingeniería de la Chile. Lo que un ingeniero hace 30 años aprendía no tenía estas dimensiones incorporadas, hoy día las tiene que tener. Es crucial que los ingenieros civiles, ¿no es cierto?, que, que proyectan, que si yo, obras viales, tengan conciencia de los cambios que están ocurriendo. Es, es importantísimo que los médicos de hoy día se preparen para ver cada vez más enfermedades o agudización o exacer exacerbación de problemas de salud, de salud pública y de salud individual asociados a los extremos de temperatura, Es asociado a la inequidad, ¿no es cierto? Es bien distinto pasarse un verano de 35 grados cuando uno tiene un entorno verde versus cuando uno tiene un entorno gris, caliente y recaliente con pasto de plástico. Es muy distinto. Y eso lo medimos hoy día. Yo tengo una colega en la FAU, la Pam Smith, que trabaja en eso, que mide esas cosas, que está haciendo un trabajo súper entretenido en Renca, por cierto, al respecto. Entonces, la, la educación va a ser fundamental. La buena educación ha sido y va a seguir siendo fundamental. Y finalmente, ¿cree que las aspiraciones de Naciones Unidas de avanzar en planes de recuperación post pandemia que puedan dar forma a la llamada economía del siglo XXI para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente puedan concretarse al 2030? Si fuera religiosa, te diría amén, eh, pero. Más allá de ser religiosa o de creer o no creer, te voy a contestar eh, como más científicamente en el siguiente sentido. Es como esto de, no, no es opción no enfrentar la crisis climática, porque está aquí. O sea, no es, no es que, ah, no, si sí, yo creo que no va a pasar nada. No, aquí está. De la misma forma, nuestras economías, nuestras maneras de... Convivir como sociedad, y buena parte de eso es como repartimos la torta, ¿cierto? Tenemos que entender que esa torta tiene límites, estos, estos límites planetarios. No podemos hacer crecer la torta bajo cualquier escenario. Ese es un aprendizaje, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, donde sea. Tampoco se puede repartir la torta sin que, manteniendo estos niveles de desigualdad que cruzan a Chile, que cruzan el mundo. ¿Por qué? Porque eso amplifica los conflictos. Y en la medida eh, y vamos a tener más conflictos, ¿cierto? Entonces, si alguien lo mira desde una perspectiva, no sé, digamos de lo empresariado y quiere tener condiciones tranquilas para trabajar, hay que preocuparse de esto también, porque si no esto va a reventar en más conflictos. Ya los hay, esos han conflictos probablemente se van a seguir amplificando, los problemas se van a seguir amplificando, la cantidad de gente que se muere porque respira mal cal mala calidad del aire se va a seguir amplificando, a menos que tomemos las acciones ahora ya y de una manera sostenida y e incorporemos mucha más gente a pensar esas soluciones. Ya cuando, cuando a uno ya no se le ocurren las, la, las ideas, cuando uno pi piensa de a uno, de dos o de tres, el número de ideas... Se limita, hay que aumentar la inteligencia poniendo más talentos en la discusión, conversando más, yendo mucho más allá. Muchas gracias Laura por su valioso análisis. Muchas gracias por la, por la invitación y el interés de escuchar palabras.